Esas palabras son para ti Para ti que no te dieron una explicación Y se fueron sin despedirte dejándote a la deriva Hoy te digo Es realmente difícil decirle adiós a una persona Si ni siquiera sabes el motivo de su inesperada despedida silenciosa si ni siquiera podrás decírselo a la cara porque ya no está lo sé sé muy bien cómo se siente sé que tu pecho se oprime por el dolor así que llora todo lo que tengas que llorar llorar te ayudará a drenar un poco tu dolor tómate tu tiempo no te apresures tampoco te comas la cabeza creyendo que tuviste la culpa preguntándote qué has hecho mal porque no no has hecho nada malo estas cosas suelen pasar y son muy difíciles de sobrellevar porque no tienen un cierre como tal es como quedar a la deriva se nos hace muy difícil darle un final porque no conocemos los motivos no hubo un adiós dicho por parte de ambos ni siquiera dicho de su parte no hubo una explicación válida o aunque sea una acción que justificara su despedida. Solo hubo una ausencia repentina. Superar este tipo de cosas lleva tiempo. Pero te aseguro que lo lograrás. Pasarás por momentos oscuros y días muy tristes donde solo querrás llorar. Pero eres fuerte, lo sé. Lograrás volverte a levantar. De seguro pasarás mucho tiempo creándote miles de preguntas, y tú misma te las responderás. Pues Él no está para poder hacerlo. En tu cabeza imaginarás una y mil razones, y en muchas de ellas dirás que fue por tu culpa, pero con el tiempo las cambiarás, y dirás que Él se fue porque quiso, porque no hay nada mal contigo, porque no hiciste algo que lo alejó. Estarás más tranquila contigo misma. Porque entenderás que no fue tu culpa, tu conciencia encontrará la paz que necesitas para poder seguir adelante. Y sí, lo seguirás recordando, lo seguirás extrañando, pero es comprensible. Pues un amor no se olvida fácil, ni mucho menos si se acabó sin ninguna clase de explicación. Y te sentirás perdida, triste, confundida y muy sola. Y aunque quisieras levantarte, no podrás, pues estarás muy débil. Pero créeme que volverás a encontrar a esa chica fuerte, a la que está llena de alegría, la que es valiente y volverás a brillar mucho más de lo que antes. Y eso será porque fuiste capaz de salir adelante, tú sola teniendo un corazón roto curándote las heridas que ese amor te dejó tras su partida. El tiempo te hará entenderlo y aceptarlo aunque te duela poco a poco irás entendiendo por qué se fue porque de alguna manera u otra tendrás que ponerle un fin a ese capítulo de tu vida y lo mejor es decir se fue porque no me quería lo suficiente a decir que tuviste la culpa porque sabes muy bien que no es así que él se fue porque así lo decidió y al irse sin dar alguna explicación dice mucho pues si te hubiese querido demasiado como decía, aunque te fuera dicho adiós. Así que agarra lo que te dio a entender, marchándose de esa manera. Y escribe las últimas líneas de su historia y dale un fin. Y aunque te sientas mejor, aunque ya te sientas tranquila y no lo extrañes tanto... Habrá momentos donde ansiarás su regreso, pero te darás de cuenta que sería en vano. Pues si regresara, estarás llenas de dudas siempre. Tendrás el miedo de que desordene tu vida y de que vuelva a irse sin darte explicaciones, sin ni siquiera despedirse y de nuevo te dejará destrozada, después de tanto que te costó levantarte. Y eso no lo quieres. No quieres volver a sentirte de esa manera, pero sabes que eso no pasará, ni lo uno ni lo otro, pues él ya no regresará. Pero aunque lo sabes, vivirás por un tiempo con esa absurda esperanza de volver a tenerlo en tu vida, de que regrese y no vuelva a irse. Y si llegas a volver, tienes que ser lo suficientemente fuerte para no volverlo a aceptar. Pues no necesitas a alguien en tu vida que no sepa lo que quiere, que no sepa a dónde va, que va y regresa cuando quiere, que no le importa irse dejando atrás a las personas causándole dolor, porque mereces mucho más que eso, mereces más que una persona que no está seguro de lo que siente, que no enfrenta ni lucha con sus miedos, que solo se mantiene huyendo para esquivarlos. No permitas su regreso, pues volverás a abrir esa herida que te costó tanto sanar. Recuerda que la única capaz de cuidarla eres tú. No puedes permitir que se vuelva a abrir, pues el dolor será mucho más fuerte que el anterior. Esa fue su decisión. Una decisión que ni siquiera te dejó saber. Una en donde no te dejó opinar al respecto. Una en donde no participaste tan siquiera para decir un simple adiós. Cierra todas aquellas puertas. Ventanas, huecos y rendijas. Pero no le permitas el paso de nuevo a tu vida. Primero ocúpate de sanarte, de volver a levantarte y ser fuerte de nuevo. Aunque sé que en ti habitan palabras que quieres decirle, para de una vez, por todas, dejarlo ir, por completo. Hazlo, te escucho o no, te leo o no, pero hazlo. Saca todo eso que te has guardado, que te has tragado, esas palabras que luchan por ti por salir de ti y no las dejas termina de una vez por todas de soltarlas de esa manera podrás sanar por completo decir lo que sentimos de alguna manera la cual es inexplicable nos libera nos hace menos livianos nos hace sentir paz así que hazlo si no tienes la oportunidad de decírselo de frente de escribirlo llamarlo pues agarra un teléfono y grábate diciendo todo lo que tienes por decirle también puedes escribirlo, luego de verla. Ve y borra esa grabación, o lee lo que escribiste en voz alta y luego quema ese papel. Te aseguro que te sentirás mucho mejor, y de esa manera avanzarás sin tanto dolor o rencor acumulado en tu corazón. Es cuestión de amarnos, es cuestión de darnos la posición que tenemos que... Acá en BeLifers nos preocupamos por ti y por tu bienestar. Queremos pedirte que por favor veas los videos que te estoy mostrando en pantalla, ya que son recomendados única y exclusivamente para ti. Yo soy Ricardo Niño. Hasta la próxima.